horoscopo de capricornio para hoy 21 de marzo de 2018 en este momento parece ser que eres el único o la única que está haciendo toda la organización entre tu grupo de amigos cuentan contigo para que hagas los planes para el cine o el teatro o hasta para que organices algunas pequeñas fiestas en casa pero si tienes ciertos ideales más importantes sobre los que deseas trabajar porque no utilizas todas estas habilidades organizativas para algún tipo de causa humanitaria o social. Posiblemente utilicen tu ayuda y hasta te sentirás como si hubieras encontrado una segunda familia. En la descripción del video encontrarás tu horóscopo completo de amor, salud, dinero y fortuna. También encontrarás el horóscopo de parejas y tus números de la suerte. Visita horóscopodehoy.online para ver tu horóscopo todos los días antes de las 6 a.m. hora de México. No olvides suscribirte y activar la campanita.